Tiempo futuro, verbos terminados en AR. Video número 11. Calentar, to heat. Yo calentaré, tú calentarás, él, ella, usted calentará, nosotros, nosotras calentaremos, vosotros, vosotras calentaréis, ellos, ellas, ustedes calentarán. Yo calentaré mi cena antes de comerla. Cerrar. To close. Yo cerraré. Tú cerrarás. Él, ella, usted cerrará. Nosotros, nosotras cerraremos. Vosotros, vosotras cerraréis. Ellos, ellas, ustedes cerrarán. Las puertas del colegio se cerrarán a las 7 am. Comenzar, to begin, yo comenzaré, tú comenzarás, él, ella, usted comenzará, nosotros, nosotras comenzaremos, vosotros, vosotras comenzaréis, ellos, ellas, ustedes comenzarán. Los trabajadores comenzarán el día con muy buen ánimo. Despertar. To wake up. Yo despertaré. Tú despertarás. Él, ella, usted despertará. Nosotros, nosotras despertaremos. Vosotros, vosotras despertaréis. Ellos, ellas, ustedes despertarán. El bebé se despertará si tiene mucha hambre. Enterrar. To bury. Yo enterraré. Tú enterrarás. Él, ella, usted enterrará. Nosotros, nosotras enterraremos. Vosotros vosotras enterraréis ellos ellas ustedes enterrarán Manuel enterrará las semillas en el suelo negar to deny yo negaré tú negarás él ella usted negará nosotros nosotras negaremos vosotros, vosotras negaréis. Ellos, ellas, ustedes negarán. Ella nunca le negará su ayuda a nadie. Pensar. To think. Yo pensaré. Tú pensarás. Él, ella, usted pensará. Nosotros, nosotras pensaremos. Vosotros, vosotras pensaréis. Ellos, ellas, ustedes pensarán. Mi padre pensará en un buen futuro para mí. Estudiar. To study. Yo estudiaré. Tú estudiarás. Él, ella, usted estudiará. Nosotros, nosotras estudiaremos. Vosotros, vosotras estudiaréis. Ellos, ellas, ustedes estudiarán. Yo estudiaré en la mañana y trabajaré en la tarde. Sembrar. To so, sow. Yo sembraré. Tú sembrarás. Él, ella, usted sembrará. Nosotros, nosotras sembraremos. Vosotros, vosotras sembraréis. Ellos, ellas, ustedes sembrarán. Nosotros sembraremos estos árboles en la finca. Temblar. To tremble. Yo temblaré. Tú temblarás. Él, ella, usted temblará. Nosotros, nosotras temblaremos. Vosotros, vosotras temblaréis. Ellos, ellas, ustedes temblarán. Mi hijo temblará mucho de frío en la montaña. Empezar. To begin. Yo empezaré. Tú empezarás. Él, ella, usted empezará. Nosotros, nosotras empezaremos. Vosotros, vosotras empezaréis. Ellos, ellas, ustedes empezarán. Mi tío empezará a trabajar a las 8 a.m. Tropezarse. To trip. Yo me tropezaré. Tú te tropezarás. Él, ella, usted se tropezará. Nosotros, nosotras, nos tropezaremos. Vosotros, vosotras, os tropezaréis. Ellos, ellas, ustedes, se tropezarán. Tú te tropezarás antes de hacer un gol. Tiempo futuro, verbos terminados en Ar. Video número 11.